Hola chicos y chicas de YouTube, hoy vamos a jugar uno de mis juegos favoritos que se llama Total Sport, pero primero vamos a ver las actualizaciones. Pues ¿por qué? Pues porque... Wow ¡Oh, my God! <risa> uh, me encanta! Ahora sí, vamos a jugar. La verdad es que me a gustado ahora ¡Wow, qué guay! Vamos a la la la la la vamos a y no la la la la la la la chino? Aquí está, ¿no? eh, adivinar adivinar es es la la la la la eh, aquí, un Ay, le Aquí, un no, cerrado ah, Aquí, en realidad, vamos a ir acá porque es donde el inicio, claro. Ahora vamos a sacar un personaje que no me acuerdo si era Alicia o algo así. Sofía, sí. no, sí, no me acuerdo. O Sofía. Sí, me encanta ese nombre. O Sofía, es está. Eh, Era ese. ¡Yay! Qué sí, ¡Yay! ¡Yay! Me encanta ese traje, sí que no lo nada. bueno, igual bueno, me voy a poner este me gustaría no me gustaría ni me porque es que no me gusta este es como un trajito ¿no? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No! Uh, ¡Pagos no! Gracias Muy buen gusto a Dios. <ríe> Adiós buen gusto ¡Ah! Ok, vamos a ir No sé dónde vamos a ir Los míos si están haciendo no sé, Algo eh. Bueno, mirar a las Vale. Voy a dejar esto Acá me ahora vamos a hacer bueno no lo digo venga venga que me tengo que ir vamos tú haz lo que quieras me no no no Mm, this. Wow, mm, what a mouth. He, he, he, he, he, he, he, he, he, he, he, he, dios a lo mejor tiene me salida y todo un más de tengo porque es relampagueante, o sea no me gustaba ¿vale? yo claro que no. voy a coger este y voy a pegar para para para para para y Tomé más para No tanto tanto me bueno para la Okay, y ella se llevaba esto porque era no? ah ¡Eee! ah que qué que bueno, pues sí, sí, sí, sí sí si sí. si no frío si si No, si no, no, no. pues sí este va para allá. No, no, no. que te pare para que sea. Entonces, Sí. Adiós. Voltarlo Boleh eh un poco. Sí. De coso eso. Vamos Ah. Se Look, look, look. Ok, ya. señora. Muchos. Dioses Muchos qué bonito oh <laughs> oh a el humito vamos a poner este para rellenarlo sabe me encanta este es un chiste pero me encanta, chiste la verdad uy me voy a A ver, ¿sí, no, no, no, no. Vamos a, a sacar La artillería que Vamos a Cistar todo acá Y lo vamos a poner ahí Bájate, Bájese ahí Por favor Claro sí. <ríe> Ok, ¿tú qué quieres? ¿La verde? ¿O la roja? La roja porque me gusta Vale, Pero... primero que Luego va aquí... ¡Vamos! ¡Ya! ¡Miren, puedo! ya ¡Ya! ¡Ya! Bueno. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! Okay. ¡Ya! Mira, papá Entonces, yo cogí este no me acuerdo de ¡Ah, mis compras! Mis compras me acaban de acordar. ¡Mis compras! ¡Mis compras! ¡Mis compras! ¡Mis compras! ¡Mis compras! ¡Mis compras! Pop, ¡Mis compras! Mis compras. Mis compras. de verdad ah, acá Qué uh, gusta. Eh. Yeah. No, no, no te me vayas No te me vayas Ok, ya yeah. para acá, de verdad Ay, ya está, un Es que un cojín no se queda, no se quiere quedar mil pesos Eso es lo que pasa A ver Y aquí no era, o que nos vamos a ir al que se Claro que sí ¿Qué sabéis más o menos cuáles? ¿No? Pues ahora, pues si se pone cuál se pone más Esta es la que yo digo No, te lo dejo para la chiquilla esa. La niña, no, no, que me No, ahora voy a poner mi ropa acá. Acá. Voy a poner el bloqueador y sí, me voy a llevar esto hola galeras de buenas pases me voy a llevar esto ¿sabéis qué? me encantará me encantará me encantará ra, ra, ra, ra. sabéis esto que os es? podéis sentar aquí la verdad es que me gusta mucho. Señor, quítese. Por favor, me Voy a comer. Yo me voy para acá, de miento. ¿Quieres un Sí, claro. No, lo quiero. A para esto, que esto, que esto. Este, uh -huh. Pa. Me ya voy para allá, ya voy para allá. I'm una cosa emocional y que bueno, miren... Sí. se la teja, toma niña ok, esa niña estaba un poco loca, no digo que estaba loca vamos, no sé, al que pone a ver si le la X. ¡Pum! ¡Pum, ¡Pum! No, no cae. Y eh, así lo único que hace es quitarse. ¡Qué asco! ¡Qué asco! A ver, a qué iba. Así. Ah, a ver. Necesito una velocidad. ¿Por dónde poner la claro, sí... ¿Por dónde poner esto ¡Claro! ¡Claro que sí! Ahora voy a coger la mía que está por acá Voy a coger el locador Esto En mi personalidad Acá son los piratas ¡Claro que sí! No sé Ok, esto vamos a meterlo acá Esto también Porque lo no necesitamos Esto también para comprarme algo Y el libro ¿sí? Ahora, eh, la niña se puede quedar Pero aquí sí o sí me tengo que llevar una bolsita. Es eh, un móvil, sí, Móvil, que Me lo llevo con la cartera. Que no, que no? me quiero llevar la cartera y el móvil. No puedo que. Eh, eh. A ver, es que cuesta un poco el trabajo. ¿Lo que, lo lo no. pongo para aquí abajo y nada. Pongo. No. Lista. No. Pongo. Y. Pongo porque esto para mi armario, claro. Y esto. El dinero necesito un poquito Y el bloqueador. Y la mochila no sepa que la necesito Toma ninguno de La cámara me la quede no. Vale, te quedas el palo no. Pero la cámara me la dio Y el palo me lo das Vale, ¿Eh? Esto es más una historia Que <risa> ¡Un juego! ¡Un ¡Help! here. Ok, vamos a parar Ok, vamos a parar Vamos ¡Para! ¡Para! la, verdad la, la, la. Ok, vamos a... No me voy a hacer porque me gusta acá, pero <risa> Ok, voy a poner esto por acá, para que me esté Claro que sí Tu, tu, tu, tu, Va Claro, esto hay que ponerlo por acá Vamos a coger la niña esta, esta, esta, esta, claro. okay, esta, esta, está du. esta, esta, esta, esta, esta, esta, armario, esta, esta, esta, esta, esta, es esta, cosa. Vamos a echar esto más para acá. más Es No. quiero un armario. No vale, un armario. No, no quiero un no, no quiero otro. Wow, wow, vale eh, vamos a coger esto y lo vamos a poner por acá, ah, que sí. por acá. ok ahora viene la niña esta y pone cómo se llama esto la camarita pone esto aquí ah vale Pone el móvilcito aquí Pone el trajecito acá Pone la botellita en la cocina Es pues claro que, sí. que Es una botella, ¿no? Tiene que ir acá Me pregunto Oh, eso me había olvidado Que la bolsa, ¿dónde la pongo? Esa es la pregunta Ok, los libros los voy a poner por acá y la bolsa la pongo acá. Una tontería, pero me gusta. Ah, no, Vamos a poner esto acá. Vamos a poner esto acá. Vamos a poner esto acá. Vamos a poner... Esto acá. Vamos a poner, acá. Vamos a poner esto acá. Ok, ya está. A ver, me gusta la casa. Ya, ya se me había olvidado que estaba aquí. Pero... Y mi gusto. Yeah. <risa> ok, vamos a construir. Adivina dónde está el ratón. Sí estoy muy lejos, pero no está. Ok, vamos a Ah, vale. <risa> vamos a cambiarla. Vamos a cambiarlo. Vamos a cambiar. <risa> me gusta pero como que este es una amor. eso ni se ve, este no se ve esto no se ve esto ya es muy rebelde tuturutur ay me gusta no sé por qué no puedo carajo ok este es el Raso Traje sí, Sheetho y quiero cambiar el peinado. Pero pero sí, se lo quiero cambiar y vamos estamos Que me gusta esa canción, no sé porque Y no sé por qué hay un... De este chica No sé, es este Ay, no sé por qué sí. Voy a ponerle un tono ¿no? Es lo más claro Vamos. A ver, voy a dar un ejemplo De cómo soy, ¿vale? Tengo, no tengo el pelo tan largo Que diga más o menos como toca acá Más o menos eh, a veces me pongo pantalón así, más linda. No? No, pero... queda perfecta casi. A ver, casi casi me pongo un vestido parecido a este. No, no me pongo. Tengo el pelo amarrones. Eh, bueno, vamos a hacer uno propio, ¿vale? Eh, esta se llama. ¿Cómo se llama? Ok, vamos a hacer una abuelita, pero como un poco moderna, ¿no? A mí. Y luego le voy a poner el este aspecto. ¡Ay! Abuela no soy, pero. ¡Abuela! Con Vale, esta no soy yo, ¿vale? Es una abuela, pero yo no soy, en serio. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. ¡Oh, le queda bien! Como que me gusta el aspecto, me gusta el aspecto. A ver, vamos a hacer una familia, ¿vale? Con un montón de bebés y un montón de niños, ¿ok? Um, si os molesta, no me digáis nada, porque no la idea, Dios mía no de otra. Y no sé por qué, cada segundo... No en encuentro ni uno de una abuela. O sea, estoy buscando y no encuentro ni una pasa. Ni una pasa encuentro. Ni una pasa. Claro, porque en Toca no hay pasas. Claro, pero sí hay. Pero en otra cosa. Lo el el mío. Claro. Ahí. Ay, uh. oh, no sé. Ese está abuelo. Y eso no quiero yo. Ok eh Este y este Se me hace muy difícil o sea, La comparación no Pero es que yo estoy muy niña este Es que este me encanta Es que me encanta Porque el collacito Me encanta, me encanta Vale, le voy a quitar este y Le voy a quitar Las ca... ¡Oh! Ahora voy a hacer a la hija que ya tiene que ser un poco mayor, claro, claro que sí. A ver, ella tendrá el pelo casi como ella, pero en el modo. Color... Ah, vale. eh, va a tener el, casi el mismo tono. Va a tener... Ahora, hay que ponerle un vestido cual, ¿vale? Que no sea de abuelita. Porque okay. este no he encontrado ni uno Ni uno, ni uno, se han encontrado A ver, a ver, a ver qué puedo ponerle A ver, esto me gusta Vale, vale, vale, vale Ahora vamos a hacer al hijo de ella <risa> Bueno, a la hija o al hijo Yo que sé. puedo hacer una hija o un hijo Claro sí. Puede estar en el pelo de su abuela O el pelo de su madre Bueno, coleta y casi pelo suelto coleta y pelo suelto coleta y pelo suelto coleta y pelo suelto coleta y pelo suelto coleta y pelo suelto coleta y pelo suelto, oh, y pelo suelto. eso me gusta vamos a hacerlo un poco más oscuro eso sí hay que tener cuidado hey, me encanta ok vamos a ponerle esto y un coco un beso Vale, acá, vamos a ponerle un gorrico, un gorrico. Ahora vamos a hacer, ¿cómo se llama? Pues sí. Ala la la la la. El ese tendría que llamar haciendo familias en toca Porque en vez de jugar estoy haciendo familias, claro, muy igual. El padre es rubio porque no ella tenía un montón de hijos. Vamos a ponerle un tono rubiecito Vale, es un tono Es un tono no. no sé por qué lo Pero eh, sí, me, gusta. me gusta Me gusta Ahora vamos a hacer al abuelito Al abuelo Al abuelo Al abuelo uh, uh, uh, uh, uh. ¿Qué tenemos que hacer? Dos abuelas y dos abuelos ¿Vale? Él va a ser como el padre de... Él, más o menos o sea. Y este como un poco viejo, viejo El traje un poco más viejo El traje un poco más viejito Quiero decir Este Sí, este se este. lo veía como más así, más Viejuno Bueno, viejuno no digo nada Pero... Y va. Ok, le voy a poner el tono ahí un poco morenito. Más o menos. un poco Más o menos el tono suyo. Más o menos. Más o menos, más o menos. Ahora vamos a hacer el otro abuelo. Este sí va a tener un aspectito. Va a tener otro finado. Y eso sí, hay que tener cuidado. Vale. Porque... De todos estos, me gusta una que se parece a esto Entonces hay que tener cuidado Porque ya nos estamos acercando A ver, este me gusta, este me gusta Vamos a ponerle un tono ahí En tono rubio, un no en tono rosa este... Ah, ah, este. Ahora, vamos a ponerle esto Uh, me gusta, me gusta Ok, este es el padre de esta Y esta es la hija de esta y de esta Vale, este es el padre de esta Y esta es la madre de esta ¿Me entendéis? Vale, eh, no escucho nada pero <ríe> Porque no os respondo de claro, Pero si responderé okay. mm, Me gusta este No sé si está peinado, no sé qué. No sé, pero como que siento que. que debería que poner otro traje porque el mismo dos veces no va bien. Bueno, este gusta, este me gusta, vale. Esta es la madre de este. Y este es el padre de este. Esta es la hija de esta. Esta es la hija de esta vale, a ver si me entiendes vale ok, creo que tenemos toda la familia o sea, si la tengo toda la familia porque falta el tío, la prima estoy emocionada por ver a la familia Rodríguez es broma no, la familia de Rodríguez porque mmm, esta con esta no esta mmm, con este Ahora, esta con esta, con esta, no, espera, espera, espera, tengo una idea, tengo una idea. Esta con esta, para que se pueda hacer esta con esta, y luego, acá, esta con esta, y luego, esto, es más, papi, vamos. Ok, ahora no sé dónde va a dormir la niña y esas es cosas. Porque aquí ya hay que hacer espacio Porque no nos caberá a la familia, claro A ver, vamos a poner todo arriba Vamos teléfono teléfono uh, Todo, todo, todo Ya yeah. Ahora vamos a poner Camas, cama, camas cama. Todo lo que podamos, pero que sean camas, claro Porque nadie va a caber sin cama, claro A ver Echa, esa, vale. Eh, no, no. Quiero acá y, y vamos. Ay, ahora ella por acá ella por acá. Hoy ya me no está frío. Él. Por acá. Ahora falta una pareja. ¿Pero dónde duerme la pareja? Porque aquí solo queda una cama. ¿no? Y queda otra. Entonces, no sé, si pone esta camita. Claro, entonces lo pondría por acá. Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Tiene sentido. Ok, este es el cuarto de ahí, ay, ay, ay. A ver. La abuela, el abuelo, la abuela, el abuela de atrás. <ríe> el padre, la madre, la hija y ya está. <ríe> esto tiene que ir más para acá porque se me creo. Esto para acá. Esto para acá. Ahí, ya está. Ahí. Ah, Ahí se va a acostar otra vez. Vale. Y la deja acostar... O sea.. Ah, mave, ah, mave, ah, mave, A ver. Ella se puede acostar en su cama. Vale. También. Vale. Ahora a la puedo. Vale, Vale, vale, vale, vale. Ahora se puede despertar todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Todo el mundo despertado. Vale, esperecer. Que tengo que tener mi tiempo. ¿no? Vale, vale. Hay que poner un nombre a cada. Esto se llamará. Ah... Así nos se llama. <risa> a ver cómo se llama. En realidad no ha no roto nada. Espero. A ver. ¿Cómo se pone cada vez? No sé por qué pero me gusta. Ok, ella se llamará. Alicia. ¿Por qué siempre me tiene que caer? Aquí, Alicia. Una Alicia. Vale. Vamos a ver. Si vamos a ver. El padre. Se llamará. Alberto, Alberto, me encanta, ese nombre, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, A ver, la madre del hijo, o sea del padre. Esta se llamará Josefa, <ríe> abuelita Josefa. Esta se llamará, esta se llamará Lucía. Esta se llama abuela Josefa. Este Alberto está Lucía o Alicia y está Lucía. ¿Vale? ¿Se entiende o no? Vale, el abuelo. El abuelito. Um... Berto, Berto, me gusta, ese A ver. Este se llamará. Adam... Rigoberto. Alberto, Berta, Rigoberto. Alberto, Rigoberto. No, Alberto, Berta, Rigoberto. Me gusta, me gusta. Y ella le el, traía el móvil a su hija, claro. Porque ella era la única de la familia que tenía móvil. Claro. Y, sí. Ella le que el, jato, el Ay, vamos. A ver, uno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, vale, 7, 7, 7. Ahora, ella estaba jugando por aquí. Vamos a coger unos juguetitos para ella. De mientras que la madre estaba... En... ¿Eh? Se ve pistolado. Estaba sentada por acá. Aquí, con la ventana abierta, claro. No, no puede hacer ni papa. Y tengo que sudarlo. Ya lo he dicho. Vale. El padre está por aquí. Vigilando a la niña. Espera que quita las silla. Prima. Ok. El padre acá. Sí. Y él también estaba alegrado. Vale. Él estaba jugando. Él, él estaba jugando con el capa, ¿vale? Este vídeo se va a hacer muy largo para subirlo a YouTube, pero no importa. Y él estaba viendo con su hijo de libertad. Y la madre estaba cocinando. Estaba cocinando un pescado Vale, la primera vez que lo abro. Ella estaba haciendo muchas cosas. Pero una familia entera. Tento calcular. Y no cojo el pescado. Claro. Tres Cuatro Uno De la nieta vamos, ah, acá, para acá, para acá, para acá. El hijo de ella. El padre de ella. Vale, ya no tengo que irme nada más. No, no, tanto no, tanto no y acá Sí, casi toda la familia voy a poner esto donde estaba aquí estaban cocinando este estaba por aquí mirando a su hijo él, ella estaba jugando con este él estaba jugando con esta y ellos dos estaban ahí entonces ella estaba eh, esto por aquí Uy. Y ella se baña. Tu tu nada por ver a la familia Rodríguez.